Hay mucho ánimo que esto pasará. ¡Vamos, equipo! Hay que ir pasito a pasito. Sabiendo. Y pronto nos volveremos a juntar. Unidos somos más fuertes. Compañeros, buenos días a todos. Desearos que tengan mucho ánimo. Todo pasará. Juntos saldremos de esta. Porque juntos sí que podemos. Y así lo estamos consiguiendo. Con muchas ganas de volver a veros. Muchos besitos. Porque juntos lo conseguiremos.